...hay que cerrar el Senado. Claro, es que va a ser muy difícil... ...va a ser muy difícil explicarle a nadie... ...que este es un Estado plurinacional... ...que este es un país de países... ...que este tipo de países como el nuestro... ...que son complejos... ...necesitan de una arquitectura institucional compleja... ...y por tanto de una Cámara de Representación Territorial... ...cuando el Senado no es una Cámara de Representación Territorial... ...se elige en circunscripción provincial... ...cuesta 53 millones de euros al año... ...y además el Partido Popular... ...lo ha convertido en un refugio de bandidos... ...yo creo que cuando el Partido Popular... ...hace una defensa siempre tan férrea... ...de las instituciones y del Estado y de tal... ...se debería aplicar un poquito el cuento... ...y manchar menos el nombre de las instituciones... ...yo creo que no queda un solo ciudadano en este país... ...que no esté escandalizado de la cosa en la que han convertido al Senado, que hoy parece más la cueva de Alibaba que una institución democrática. Pero, ¿hay alguna forma de modificarlo? Los vetos que habéis tenido entre vosotros, sí. Ciudadanos, el Partido Popular, el PSOE, ahora mismo no permiten que una persona que ha sido repudiada por todos los grupos, incluido el Partido Popular, se vaya. ¿Hay alguna forma de cambiar no, no, esto? No, Javier. No, no, Javier, vamos a ver. En el Senado, uno, el Partido Popular tiene mayoría absoluta. De forma que ahí no hay ni vetos ni no vetos en el Partido Popular, se hace la en el Senado perdón, se hace la voluntad del Partido Popular, por mor de un sistema electoral que permite que un partido que tiene el 30% de los votos tenga el 60% de los representantes en una Cámara. Luego, primer, primer elemento a cambiar, el sistema electoral. Segundo elemento a cambiar, una, una legislación... ...que permite proteger a sinvergüenzas como Rita Barbera ...y que estén en el escaño llevándoselo tan calentito... ...como se lo lleva a ella... ...se va a llevar 7.000 euros al mes... En esta, ...en esta próxima legislatura... ...hasta que nadie la eche de ahí... ...porque esta señora... ...tiene una legislación a su favor que la protege y que la permite quedarse ahí sin EDIE. Nosotros llevamos tiempo diciendo que la corrupción no es solo un problema de mangantes, que es un problema estructural, que tenemos un sistema y una legislación que la permite. Es decir, si en este país hubiera referéndum revocatorio... Para quitar de su puesto a los políticos que no cumplen con sus promesas o que se corrompen, no tendríamos este problema. Ahora mismo en, en la comunidad valenciana, en el país valenciano, habría un referéndum revocatorio y Rida Barberá se iría primero a su casa y después tiene toda la pinta que a la cárcel. Eh, Ciudadanos ha intentado hacer esto por ley, lo anunciaba Rivera, diciendo, diciendo que una ley podría obligar, una modificación legal podría obligar. Y lo que tenemos que debatir en España sin complejos es si los tránsfugas y los imputados por corrupción política pueden quedarse el escaño de los ciudadanos. Y se pueden quedar cobrando un sueldo, como vamos a ver, si no se va Rita Barbera. ¿Podríais entenderos con Ciudadanos, al menos en estos? ¿Espinar, Podemos? Nosotros, nosotros llevamos también mucho tiempo diciéndolo. Nosotros estamos muy en desacuerdo con la política económica de Ciudadanos, que nos parece que profundiza la desigualdad. ...en este país, pero en materia de regeneración democrática... ...es probablemente la fuerza política... ...con la que nos vamos a entender más fácil... ...otra cosa es que luego, cuando, cuando están en la tensión... ...entre pactar un gobierno con el Partido Popular... ...y no proponerlo, Ciudadanos... ...bueno, pues termine rebajando sus exigencias... ...hasta niveles que a mí me parecen casi ridículos... ...pero en principio, con el programa de Ciudadanos... ...en materia de regeneración democrática... ...y con esta propuesta que le acabo de escuchar al señor Rivera... ...yo estoy de acuerdo... Hay posibilidad de entenderos también con una parte del PP. Hay dos partidos populares. Hoy, hoy Margallo decía que hay dos escándalos de corrupción que corren paralelo. El de los ERE y el de Rita Barberá, que unos son 700 millones y otros son solo 1.000 euros. Margallo decía, escúchale. Se le han ofrecido dos salidas. O abandonaba el Senado o abandonaba el grupo del Partido Popular. Ella ha decidido optar por mantenerse en el senado y dejar de ser militante el partido popular no tiene ya capacidad ninguna de exigirle nada Esta barbera son mil euros de donación a un partido aquí estamos hablando de estamos hablando presuntamente de una desviación de 743 millones de euros parece que hay una pequeñísima diferencia en el tema no Hoy dentro del Partido Popular se está diciendo hay dos PPs. Está el viejo y el nuevo PP. El nuevo PP, el que representarían Maroto, el que representaría Levi, el que representaría Casado. ¿Hay posibilidad de entendernos con el nuevo PP? Pero entendernos en qué el Partido Popular está en las antípodas ideológicas de Podemos y eso lo sabe todo el mundo. ¿Que hay grandes acuerdos de Estado en los que podemos participar todos? Bueno, veremos. En materia y, de y, regeneración y democrática, te digo, en materia de reforma Pero del vamos Senado, a ver. por ejemplo. Pero vamos a ver, Javier, vamos a ver, vamos a ser serios Vamos a ser serios el Partido Popular es que la corrupción no es un problema de uno que hace una cosa. La corrupción en España es un problema estructural. El Partido Popular ha colocado y designado a Pablo Casado, a Maroto, a Andrea Levi y a todos los dirigentes un poco más jóvenes por el mismo método y el mismo sistema por el que colocó a Bárcenas y a Rita Barberá, por un dedazo de Rajoy. El problema del Partido Popular es que estructuralmente toma las decisiones de tal suerte y de tal forma que es imposible que se regenere y que se pueda hablar de nuevo y viejo Partido Popular. Yo el discurso del nuevo Partido Popular lo he padecido en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, con Cristina Cifuentes, que es una señora que lleva desde 1991 siendo diputada de la Asamblea de Madrid, pero ahora dice que encarna el nuevo Partido Popular. Si quieren hacer un nuevo Partido Popular, lo que tienen que cambiar es la estructura de un partido en el que hay un ordeno y mando del presidente, que es Mariano Rajoy, que pone y quita. Antes ponía a Bárcenas y ahora pone a Maroto. El sistema es sustancialmente el mismo. Y ...y por tanto el problema estructural, el problema de fondo... ...no se resuelve poniendo a otra cara... ...el problema de fondo se resuelve cambiando la forma de elegir... A, ...a los representantes políticos... ...y generando mecanismos de control democrático sobre los políticos... ...si no hay control democrático sobre los políticos... ...la corrupción se va a mantener... ...porque la, la corrupción no es una plaga... ...que nos ha mandado Dios... ...la corrupción es producto... De, un ...de una determinada forma de hacer las cosas en política... ...o se cambia esa forma de hacer las cosas en política... ...o seguirá habiendo corrupción... ...y el nuevo PP en mi opinión... ...es decir, un partido muy de derechas, con propuestas muy de derechas, pero regenerado, se llama Ciudadanos, no está en Génova. Pues Ramón Espinar, senador de Podemos, gracias, un abrazo. Nada, gracias a ti Javier, un abrazo a todos. A esta hora comparece Soraya Sae de Santa María y ahora mismo la división entre dos partidos populares la está escenificando la propia Soraya Sae de Santa María, que dice el gobierno no puede hacer nada, la titularidad del escaño no le corresponde al partido, le corresponde a Rita Barberá, no se la puede echar. Pausa y volvemos. Que la titularidad del escaño sea del partido político, ya no entro en otros... En otros debates históricos sobre el tipo de mandato que ya da para en un programa en el...